Hola qué tal mi gente, aquí estoy con mi primo Luca, tú sabes, comiendo un manguito clásico, un manguito maracatón, clásico como el campeón, mira la mata, full de mango. Stop. Hola qué tal mi gente, aquí estoy con mi primo Luca, tú sabes, comiéndole un manguito clásico, un manguito maracatón, clásico como el campeón, mira la mata, full de mango, mango, mango, maracatón, full de mango, mango, mango. Si tú no lo pudiste ver, mango, mango. Que venga que le vamos a dar mango, mango, desel, maracatango, mango, de algo, Lucas. Dite algo, Lucas. Díce algo, Lucas. Controlando los mangos. Díce algo, Lucas. Estamos fuertes por los mangos. Díce algo, Lucas. Mango para cartón, como vuelto es campeón. Tranquilo, mujeres, que todo va a salir bien. Dice algo, Lucas. Controlando los mangos. Dice algo, Lucas. Estamos fuertes por los mangos. dice algo, Lucas. Mango para cartón, como huerto es el campeón. Dice algo, Lucas. Controlando los mangos. Díce algo, Lucas. Estamos fuertes por los mangos. Díce algo, Lucas. Mango para cartón, como vuelto es el campeón. Gracias a todos los fans que nos están apoyando. según esto, ¿sí? El Primo Lucas, aquí controlando en las redes sociales y bendiciones mi gente.